Pases por delante de mí y no me digas nada Pienso mil veces en ti y a la semana Te hago un huequito dentro de mí y aquí en mi almohada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 Maldigo el día que te conocí Y probé el viaje más profundo a tus entrañas Aquel día me costó salir A tierra firme donde se divisa montaña Y enciende una velita por mí Prende la mecánica del alma Ven aquí Envuélveme de tu música hasta morir de viejos. Yo no sé vivir sin ti, ni tampoco contigo. Tendré que hacer un esfuerzo. Tendré que hacer un esfuerzo para vivir sin ti conmigo por delante de mí y no me digas nada, pienso mil veces en ti y a la semana.